Dos. Gracias a Nuevas Ideas, Nueva York City. Ahí está. Gracias a Nuevas Ideas, Nueva York City. <ríe> que muchas gracias a David Melgar por este lindo uniforme. La verdad le damos gracias a David Melgar y a Nuevas Ideas, Nueva York City. Y también a Douglas Pacheco por grabar el video. Gracias. Chivo. Gracias a David Melgar. Gracias a David Melgar. Ya me voy a caer yo. <ríe> muchas gracias a David Melgar por el apoyo. Mucha, muchas gracias a David Melgar gracias por el uniforme muchas gracias a David Melgar por el uniforme muchísimas gracias a Nueva York Nueva, idea, Nueva York City <risa> muchas gracias Nueva, ideas, Nueva York City bueno ahí están los jóvenes este es el equipo que prácticamente fue beneficiado del uniforme eh, y del aporte del compañero David Melgar de Nueva York City eh, nuevas ideas verdad así que Saludos para él y todo el equipo de allá, de Nueva Ideas Nueva York City, agradeciendo también a la diáspora salvadoreña a nivel internacional, que sigan apoyando eh, las necesidades de, de El Salvador, ¿verdad? Que no nos han dejado solos y esto va para largo. Así que eh, saludos y no paremos de hacer historia. Gracias. gracias.